La Biblioteca del Congreso Nacional, en su constante preocupación por informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast, Radar BCN Constituyente. Elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, y con la fundamental colaboración del equipo de comunicaciones y multimedia, que permite... Eh, que este podcast eh, llegue a ustedes a través de las redes de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad queremos conversar sobre la propuesta de Estado regional de la Convención Constitucional. La Convención ya ha entrado, como sabemos, en tierra derecha. Varias comisiones han presentado ya sus informes al Pleno y las normas aprobadas por más de dos tercios, tanto en general como en particular, ya han pasado a formar parte de la propuesta de nueva Constitución para Chile. En este marco, la comisión que ha logrado aprobar la mayor cantidad de normas es la Comisión de Forma de Estado, donde nuestros invitados del día de hoy, que son investigadores de la sección de estudios de la biblioteca, han tenido la oportunidad de presentarse directamente ante los convencionales. Tenemos eh, entre entonces los invitados a Marek Hearn, académico, eh, politólogo y a Víctor Soto, abogado ambos investigadores de la sección de estudios y queremos conversar con ellos respecto a esta propuesta me gustaría partir con Marek Kern para que pudiese eh, señalarnos respecto al trabajo específico de esta comisión pa pa para que la ciudadanía lo entienda ¿qué significa Marek modificar la forma del Estado chileno? La comisión forma de estado de la convención constitucional eh, tiene la difícil tarea de definir una nueva forma de estado para para chile eh, y tiene que responder en este contexto a las demandas eh, que durante años eh, se están haciendo manifiestas de una mayor descentralización del poder y en nuestra eh, exposición ante la Comisión junto a Víctor, hicimos ver a los constituyentes que existen en el fondo dos aproximaciones a un Estado eh, cuyo poder no esté centralizado eh, eh, excesivamente o que esté centralizado. ¿no? Entonces, las dos posibilidades son, de formas de Estado, un Estado federal y un Estado unitario fuertemente descentralizado. Eh, desde mi punto de vista no es, eh, eh, digamos, llegar y, y definir, hoy día prefiero ser un Estado, eh, digamos, eh, federal o quiero ser un Estado unitario, sino que estas, eh, estas formas de Estado se dan históricamente y dependen o crean una cultura cívica y una cultura política que es difícil de transcredir, digamos, a través de una... De, de establecer una nueva eh, norma ¿no? respecto de la forma de Estado. Por lo tanto, creo que las opciones que tienen los constituyentes para el caso chileno son bien limitadas. Voy a tratar de explicar esto. El Estado, el estado federal es un Estado en el cual se unen eh, distintas unidades territoriales con sus propios poderes eh, locales y regionales, se, se unen en función de otorgar parte de su soberanía a un constructo estatal eh, con una suerte de superioridad jerárquica, generalmente para otorgarle a este constructo eh, las funciones de defensa y de política exterior. Mantienen los estados, los diferentes estados que pasan a ser estados federados, mantienen muchas competencias políticas y mucha, eh, un gran nivel de soberanía, por ejemplo para decidir las funciones policiales la educación eh, y muchas otras funciones de políticas públicas básicamente suelen ser en general estados federales aquellos estados que son muy grandes eh, y que tienen una gran diversidad eh, regional, territorial cultural, étnica siquiera eh, es raro ver estados pequeños con características federales, pero los hay también. Bélgica es un caso eh, que es bien pequeño y tiene características federales. En el caso chileno, ya no se, digamos, no, se ha, no se ha optado por, por las características federales del estado. En Argentina sí, y en América Latina o en América hay varios casos más. Brasil es federal, Venezuela es federal, México es federal, eh, y también Estados Unidos y Canadá son todos países mucho más grandes que Chile. Chile es un Estado unitario y además fuertemente centralizado. La, la, el gran desafío que tienen los convencionales en este momento es definir de qué manera se podría lograr plasmar en la Constitución una mayor descentralización del poder en Chile en un Estado unitario. Y para eso existe, eh, existen ejemplos en el mundo eh, que se caracterizan por ser estados unitarios fuertemente descentralizados. Hay que definir qué características se descentralizan, eh, dónde radicará el poder regional, si esto incluye también una, una autonomía fiscal. Y todas estas opciones existen en diversas propuestas, en documentos académicos, y, eh, y podrían llamarse, eh, estas, estas opciones podrían, eh, digamos, culminar en un concepto que se llama Estado regional. Un Estado regional no es otra cosa, y esto es importante eh, destacar desde mi punto de vista, no es otra cosa que un Estado unitario, fuertemente descentralizado, que en la práctica puede asemejarse a un Estado federal o Estado federado, eh, eso es posible, Estos, eh, estas regiones que cuentan con una una mayor autonomía, pueden eh, autodeterminarse, pueden tener eh, asambleas territoriales con funciones legislativas, pueden tener gobiernos eh, regionales o provinciales. Eh, todas estas son características también de estados federados, pero aquí es importante destacar que los procesos a los que se llega a un estado unitario eh, fuertemente descentralizado es un proceso distinto o incluso inverso al de eh, un estado federal. Pero eso es, básicamente la, la más importante eh, distinción. Víctor, ¿quieres apuntar algo? Simplemente señalar que algunos ejemplos de estados eh, regionales, o que se han definido como regionales, son eh, España e Italia. Y, y por lo tanto, creo que eh, es parte del bagaje que han estado observando, han estado eh, revisando los convencionales de la Comisión de Forma de Estado eso ahí ustedes lo pueden, los auditores lo pueden buscar y pueden analizar, y esos son países donde las, las regiones, sobre todo en, en España, las comunidades autónomas, han ido tendiendo hacia la autonomía eh, de manera muy, muy fuerte, pero siguen siendo países que se definen, como dice Marek, eh, como estados unitarios. Para continuar, eh, Víctor, contigo, eh, me gustaría si puedes referirte cuáles son los principales elementos a destacar en la propuesta que está en el debate en la convención constitucional, ¿qué normas te parecen las más relevantes? ¿Cuáles, ¿Cuáles crees tú que podrían generar algún debate al momento de implementarse? Bueno, en, en primer lugar me gustaría volver sobre la idea que planteó Marek eh, de que existe una serie de normas en esta propuesta que eh, reafirman la idea de que estamos ante un estado unitario, aunque siempre se le añade el el adjetivo descentralizado, pero seguimos estando frente a un Estado unitario, eso se ve en distintas normas de la propuesta, así que eso también sirve como prevención contra aquellas visiones o representaciones que se han visto en prensa o en otros medios que hablan de una suerte de, de federalismo encubierto, eso claramente no, no está dentro de la, de la propuesta tal como por lo menos se puede revisar en las normas ya aprobadas por el Pleno. Lo otro interesante es que, si bien presenta muchas innovaciones, es una normativa que eh, toma como base cuestiones que ya existen en la actualidad. Por ejemplo, actualmente tenemos una triada en cada región que está compuesta por un delegado presidencial regional, que es lo que era el antiguo intendente, un gobernador regional, elegido democráticamente vía elección directa, y un consejo regional. ¿ya? En, eh, en, en algún momento, el intendente, en el pasado, digamos, en los años 90, 2000, el intendente congregaba las funciones de representante del presidente en la región, que actualmente hace el delegado presidencial, y también las de, las de presidir el gobierno regional con el apoyo de este consejo regional, que tenía atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Con la reforma del año 2018 y que ya se implementó y que bueno ya, ya pudimos votar como ciudadanos el año 2020, por, por, o 2021, perdón, por eh, eh, gobernadores regionales, todo lo que tiene que ver con gobierno regional se concentra en este gobierno regional con el apoyo del Consejo Regional. Eh, como los autores podrán eh, saber, de, de, se generó un gran debate público cuando se implementaron los, primeras, los primeros gobiernos regionales democráticamente electos, porque existían ciertas atribuciones que chocaban con las atribuciones del delegado presidencial. Y se podría decir que esta reforma, esta, esta propuesta, evoluciona o, parte a, o, o, o, o opera a partir de ese diagnóstico de que era necesario darle más poder al gobierno regional, o sea, crear reales gobiernos regionales autónomos sin la tutela de Santiago, sin la tutela del centro. En ese sentido... Ahora solamente habría un gobierno regional sin delegado presidencial, por lo menos en la propuesta, y en vez de un consejo regional se habla ahora de asamblea regional. Y eso es muy relevante porque le da un, una, una noción a este consejo mucho más, eh, se podría decir, autónomo. O sea, le, le da una cierta autonomía a este consejo eh, derivado también de su elección democrática, porque al igual que el consejo regional actual eh, va a seguir siendo votado, directamente por la población que, que habita en las regiones. También se mantienen las atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. ¿ya? En eso no hay innovación mayor. Hubo en una versión preliminar del documento eh, el intento de establecer atribuciones también legislativas y crear una, una suerte de leyes regionales, pero finalmente quedó más o menos parecido a lo que hay ahora, pero reforzado por el hecho de que la misma región se ve reforzada como entidad autónoma. ¿Y cuál es esta, este reforzamiento? Que es lo más relevante a mi juicio de la, de la propuesta: que se le otorga autonomía administrativa, pero también financiera a las regiones, cuestión que hasta ahora no existía. Y esa autonomía financiera puede llevar a una. puede traernos grandes consecuencias de empoderamiento regional. Por lo tanto, eso yo creo que son como las grandes eh, innovaciones del, del sistema. También tiene atribuciones económicas, ojo, o sea, financieras y económicas. Eh, tú preguntabas qué, qué es lo que podría generar algún, alguna, eh, algún debate posterior en la discusión del detalle. Bueno, hay ciertas atribuciones que va a ser necesario regular por ley. Por ejemplo, la asociatividad de las entidades regionales autónomas. Es decir, la norma establece que estas entidades regionales se van a poder asociar como actualmente se asocian los municipios en nuestro país eso de todas maneras requiere un análisis, una revisión, porque las características del gobierno regional van a ser bastante distintas a las de los actuales eh, municipios. Entonces va a haber que crear una especie de, de asociacionismo entre entidades, por lo menos levemente distinto a lo, que, a lo que hay en la actualidad. O sea, va a haber que replantear quizás la forma en que se va a implementar ese tipo de, de medidas. Bueno, y en general eh, también va a haber que aclarar o, o establecer con mayor precisión dos eh, conceptos que también son claves en la propuesta. Una, la dictación de normas regionales por parte de la Asamblea Regional, que no van a ser leyes regionales, pero sí van a tener algún peso. Entonces, va a haber que establecer cuál va a ser el, el, la importancia o la relación, la vinculación con el resto de la estructura normativa del país que va a tener. Y segundo, eh, va a haber que definir con mayor detalle ¿Qué es lo que va cuáles son las materias que va a incorporar el estatuto regional que va a ser el gran instrumento de organización de la región y que también es una innovación de esta propuesta eso todavía no está totalmente pulido en la propuesta y es algo que probablemente a, de lo que probablemente se van a encargar o los convencionales en ulteriores normas o el legislador una vez que la norma esté plenamente aprobada eh, gracias, eh, Víctor. Les recuerdo que estamos en Radar BCN Constituyente, conversando con eh, el politólogo Marek Heun y el abogado constitucionalista Víctor Soto, ambos investigadores del Departamento de Estudios de la Biblioteca. Eh, Marek, quisiera volver contigo um, por un tema que genera alguna alguna... alguna eh, polémica, eh, algún cuestionamiento respecto a la eventual como fragmentación o desmembramiento del Estado chileno que podría implicar esta, esta propuesta de un Estado eh, regional. ¿Te, te parece que, que va por ahí la cosa que puede generar una, un fraccionamiento que in, in, impida la, la, la coordinación y tener un país que toma decisiones de manera unitaria, a pesar de tener esta propuesta eh, regional, ¿crees que es un riesgo o, o, o no o no es así, basado en tu experiencia de, de países eh, que tú has estudiado que tienen normativas similares? Yo pienso que un riesgo de desmembramiento del, del Estado eh, no existe en, en este caso, incluso los, eh, los países que son federales no están desmembrados, sino que tradicionalmente, históricamente, se desarrolló una, eh, una situación en la cual existen varios polos del poder, en Brasil, en, eh, digamos, en Argentina, no sé tanto, ahí puede ser levemente distinto, pero... Eh, Alemania, por ejemplo, es claramente así, es federal porque es un país que se unió eh, con sus diversidades culturales y que son muy, muy, muy distintos culturalmente todos los estados que componen eh, la federación alemana. Entonces, un desmembramiento no hay en estos casos, más bien responde a una tradición de, de, de multiculturalidad y de distintos polos de poder el hecho de que sea un estado federal. Eh, distinto podría ser un Estado unitario, tradicionalmente unitario, por más de 200 años eh, eh, una república con un Estado unitario, eh, que se descentraliza, pero tampoco veo que exista un desmembramiento, porque claramente hay, eh, eh, se establecen en la norma características muy evidentes de un Estado unitario y la descentralización del poder, eh, digamos, responde a una demanda eh, manifiesta eh, desde hace mucho tiempo, eh, no solo en la calle y por movimientos sociales, sino también eh, manifestada en la academia, en investigaciones y también políticamente manifestada. Eh, y esta demanda es por una mayor descentralización del poder, reconociendo y estableciendo y fortaleciendo, promoviendo los distintos polos de poder que de hecho existen pero que están eh, eh, no reconocidos formalmente. Y por lo tanto, no creo que sea eh, esta norma una, un avance hacia una situación insostenible o de ingobernabilidad, sino más bien todo lo contrario, eh, genera una mayor participación, genera un mayor acceso al proceso de toma de decisiones políticas, genera una mayor posibilidad de desarrollo eh, de acuerdo a las particularidades de cada una de las regiones. Por ejemplo, estamos en un trabajo que hacemos aquí en la Biblioteca del Congreso, estamos viendo que hay regiones eh, eh, digamos muy aptas para el desarrollo de, de, de hidrógeno verde porque disponen de energía eólica o solar eh, muy fuerte son un hotspot en el mundo eh, eh, tenemos eh, regiones dedicadas a la minería eh, y así sucesivamente eh, y claramente estas regiones podrían beneficiarse por poder decidir de manera más autónoma sobre dónde orientar sus inversiones, en qué orientar las investigaciones académicas eh, para poder financiar el, el, los, el desarrollo económico. Por lo tanto, una mayor autonomía no veo que, que albergue un peligro para la gobernabilidad, sino más bien eh, veo que tiene un enorme potencial para aprovechar la diversidad regional y promover un mayor y más justo, equitativo y un, más, eh, un, de, un, un desarrollo económico y social eh, más compatible con, eh, con las exigencias para evitar que avance el cambio climático etcétera etcétera por lo tanto eh, no veo ningún ningún riesgo sino más bien una respuesta a las demandas manifestadas hace mucho tiempo por una mayor descentralización del poder eh, yo quería en, en esta parte referirme a, a las experiencias. Tú preguntaste por las experiencias en otros países. Entonces, eh, Víctor ya mencionó España y, y, hay, y hay otros casos que vale la pena mencionar. Eh, tal vez más interesante que España, que sabemos que es un estado unitario descentralizado, las comunidades autónomas disponen de poderes legislativos, disponen de un poder ejecutivo sin ser federales. Eh, pero para mí el caso más sorprendente es el Reino Unido eh, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, porque hay un proceso eh, que, que responde a un reconocimiento de que eh, ha sido un error la extraordinaria concentración del poder sin considerar las diversidades culturales. El Reino Unido está compuesto por, eh, por reinos o por, por unidades territoriales, digamos, que son Inglaterra, Gales... Escocia e Irlanda del Norte, que podrían ser, eh, eh, no podrían ser más diversos culturalmente, lingüísticamente, económicamente. Entonces, eh, durante mil años y más, eh, Inglaterra ha, eh, en el fondo, ha sido responsable de... De, digamos, de la explotación de los recursos de estas, de estas regiones y de la concentración de recursos y de poder económico eh, en, en la capital y en Inglaterra y ellos reconocen que no es la mejor forma de, de garantizar el desarrollo del país y realizan un proceso que ellos llaman la devolución devolution, y devuelven soberanía no es, no es, no es devolver territorio o, o, o, sino que eh, eh, otorgan poder de decisión, poder político a estas regiones que componen el Reino Unido y establecen gobiernos en Escocia, parlamentos en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte y de esta manera eh, le devuelven autonomía, poder de decisión. Y esto me parece, incluso que le den el nombre de devolución, me parece extraordinario porque es reconocer que ha sido un, un error y es una corrección eh, de, de, una, de una tendencia, es una inflexión, nosotros ahora decidimos que vamos a hacer las cosas de manera distinta y, eh, y es un país, eh, digamos, desarrollado en Europa, donde eh, muchos miran y admiran, digamos, eh, y me parece bien orientarnos y, y aprender de estos procesos, especialmente de este caso, porque hay una inflexión y hay una corrección del camino, y, eh, y, y yo creo que es un muy buen argumento eh, eh, para Chile, en el fondo, para apoyar esta idea de una descentralización. Gracias, Marek. Nos aproximamos ya a la última parte de nuestro podcast Radar BCN Constituyente y quisiera eh, conversar brevemente con Víctor. A la luz de, del proceso constituyente, en el minuto en que se encuentra, sabemos que esto es solo una parte de las normas que se van a someter a la, al pleno. Eh, Víctor, desde tu perspectiva, ¿qué ¿qué le estaría faltando a esta propuesta? ¿Qué cosas deberían afinarse luego al aterrizar esto a la acción legislativa? Porque todas estas eh, definiciones constitucionales van a requerir de una arquitectura legal que las, eh, que las aterriza eh, y que es complejo. ¿Qué, qué, qué, qué podría estar... Eh, eh, ¿Cuáles podrían ser estos puntos específicos que habría que afinar, mejorar, dónde poner, eh, dónde poner ojo al momento de legislar con posterioridad, Víctor? Sí, en eh, primer lugar hay que definir aún lo que son los distintos territorios autónomos que va a tener o entidades autónomas que va a tener nuestro Estado regional. Tengo entendido que la segunda tanda de, de normas, o sea, ya se, definieron la, se, se definió el nivel regional ya y la segunda tanda de normas tiene que ver con las comunas autónomas que me imagino que va a modelarse en torno a la actual eh, autonomía municipal, pero que probablemente eh, se desarrolle un poco más o se profundice un poco más. Por otra parte, también se definen en la normativa los territorios especiales y las autonomías regionales indígenas. Los territorios especiales ya existen, no es una innovación de esta comisión, sino que están en la actual constitución y se refieren básicamente a Isla de Pascua y la isla de Juan Fernández, pudiendo incorporarse eventualmente otras, eh, otros territorios insulares, pero básicamente eso es. Y el problema que tienen actualmente estos territorios es que no han sido definidos aún por ley. Eso significa que falta la implementación aún del territorio especial. Entonces vamos a ver si es que la Comisión de Forma de Estado eh, logra ejecutar esta, esta definición, realizar esta definición que aún no se ha hecho eh, por parte del Legislativo en Chile y si lo logra incorporar también en la nueva constitución y las autonomías regionales indígenas sí son una innovación de esta comisión y todavía resta mucho en su definición en su acotación eh, en fondo cómo, cómo, se, cómo operarían en la práctica estas autonomías nada se dice en la normativa actualmente aprobada así que hay, hay que esperar a que ellos lo, lo resuelvan y lo otro que es muy importante y, y, y, y fundamental a mi juicio para llevar a cabo la, la autonomía regional es la definición de la autonomía financiera y cómo se va a generar esta autonomía financiera. Y ahí hay un concepto clave que eh, se echa un poco de menos en la normativa, pero tengo entendido que se está trabajando en, eh, en, la, en, la, en las próximas tandas de normas, que es el concepto de descentralización fiscal. Es decir, la idea de que cada entidad territorial, especialmente las la entidades territoriales regionales, puedan no sé, tener sus propios eh, eh, recursos o ingresos, estableciendo, por ejemplo, impuestos regionales. Hay muchas eh, eh, muchos proyectos en el sentido eh, que se han eh, planteado en los años anteriores y por lo tanto lo, es, es muy probable que esta propuesta normativa beba un poco de aquella fuente y que trate de modelarse en torno a lo que ya ha sido propuesto previamente en esa línea. Eh, no es algo que necesariamente tenga que ser constitucional eh, en, en términos exhaustivos, pero sí se, sería bueno como mensaje, como mandato para el legislador posterior que se estableciera al menos el principio de descentralización fiscal. Y eh, bueno, esos es básicamente la, lo, los temas que faltan, hay también temas obviamente de detalles que si no lo resuelve la comisión eventualmente lo va a tener que resolver el legislador, pero eso es parte del juego de cada proceso constituyente en general, es decir, las constituciones establecen un marco de principios y es luego la práctica política y la legislatura la que va eh, hacien, haciendo carne dichos principios que eh, ya fueron enunciados por parte de la, de la norma constitucional. Y lo, lo que sí quiero añadir, una pequeña acotación y, y a lo que dice Marek y me parece muy interesante, que... Si vemos un patrón en las distintas propuestas constitucionales de, de la convención, no solamente de esta comisión, sino de otras, es la idea de la, lo, plural, lo plural, la pluralidad o la unidad en la diversidad, se podría decir. Eh, cuestión que, que, por lo menos desde la academia, se, siempre se había criticado a nuestro país. Es decir, la falta de, de diversidad y de pluralidad que recoja la pluralidad real, se podría decir, de, de este largo y angosto país. Muchas gracias, Víctor. Estamos eh, finalizando este podcast eh, Radar BCN Constituyente. Hemos conversado esta oportunidad con Marek Heun y con Víctor Soto, eh, profesionales investigadores del Departamento de Estudios de la Biblioteca. Muchas gracias por participar. Y... Para quienes nos escuchan y quieran profundizar en alguno de los temas eh, que hemos eh, tratado en esta oportunidad, eh, pueden eh, leer el trabajo de Víctor Soto, que se encuentra en el micrositio de la página web de la biblioteca Proceso Constituyente. Ahí pueden encontrar mucho material y pueden encontrar el documento titulado El debate sobre la forma del Estado chileno, alternativas en derecho comparado y revisión de propuestas constitucionales. Eh, quiero eh, agradecerles nuevamente, muchas gracias Marek, muchas gracias Víctor por su participación y recordarles que esta es una producción de la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente de su Departamento de Estudios y queremos invitar a todos a revisar el portal de la Biblioteca del Congreso, así como las redes sociales eh, en que podrán encontrar mucho material eh, información y contenidos elaborados por profesionales de la biblioteca, ya sea en YouTube, ya sea Twitter, Facebook, Spotify, etcétera. Esta ha sido una nueva edición de Radar BCN. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a nuestros participantes y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias.